Antes de empezar el video recomiendo verlo completamente para que cualquier duda tuya sea resuelta conforme va el video Este video está hecho solo para informar y no es ningún hecho fake Normalmente lo hago para la ayuda de todos mis suscriptores y para la gente nueva que llegue al canal Espero les guste así que dentro video ¡Hola! Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, nos encontramos nuevamente en el video de Calziri Mobile Bueno señores, hoy vengo a traerles algo muy importante, pero como siempre antes de decirles, si no estás suscrito al canal y pues has pasado por mi canal, obviamente Suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir, subo video todos los días y además si te encanta mi contenido, ¿qué esperas para puntuar like? En serio, no te arrepentirás Bueno, habiendo dicho eso señores, empecemos con lo más importante de este video. Cabe sacar de que este video no es nada fake, sino algo muy explicativo que muchas personas deberían de saberlo y no sé por qué. Nadie ha explicado este tema que es muy importante últimamente en lo que es la comunidad de Call of Duty Como ustedes saben tenemos una moneda, una moneda de pago, microtransacciones Este video es para esa gente que le encanta gastar aunque sea solo en un pase de batalla O comprar cualquier tipo de cosa en cualquier juego Y para que ustedes salgan ganando y consigan cupones y points gratis Ok, para los que no están al tanto de esto y lo estaré hablando mediante este video Lo que vamos a hablar hoy va a ser de cómo conseguir points gratis mediante Google Play es súper sencillo y súper fácil. Solo tendrán que hacer los pasos que haré. No vamos a necesitar ninguna aplicación ni nada por el estilo, no se preocupen. Eso es lo más bonito de que no vamos a necesitar hacer ninguna aplicación para conseguir estas cosas. Pero bueno, lo que sí vamos a necesitar, obviamente, es que como ustedes saben, tenemos el correo de toda la vida. Tenemos correos principales en nuestros móviles, pero hay que destacar algo. Para Latam esto no va, solo va para... Estados Unidos y otros países pues este anglosajones. Creo que también en México deja. ¿eh? Ahí me pueden confirmar ustedes este, en lo que es este la barra de los comentarios. Posiblemente sé que en México pueda que sí te confirme esto. Pero bueno, ok, llegamos a hablar hoy. Lo primero que tenemos que hacer, señores, es crearnos una cuenta eh, de Google nueva. Sí, una, una cuenta de Google nueva, así, sencillamente Con nuevo correo, nuevas cosas, así, típico como lo voy a estar poniendo No sé, cpetcodepoints.com este, o algo por el estilo Algo nuevo, señores, una, eh, una cuenta de correo Gmail nueva ¿Por qué? Porque posiblemente la cuenta que ustedes te, eh, tengan sea latinoamericana Y además de ello, los codepoints sean más caros por el impuesto ¿Por qué? Porque sí, señores, es así, créanme Ustedes solo confíen en mí Luego de haber creado esta cuenta, pues este, vamos a ser sinceros, dentro de lo que cae, eh, vamos a irnos a la forma de pago Ojo, puedes utilizar cualquier tipo de forma de pago, ya sea en cualquier país de Latinoamérica en el que te encontres Porque, ojo, no tienes que tener la, la ubicación activada en tu móvil si vas a hacer la cuenta o por lo menos si la haces en PC tu cuenta Ok, luego de haber hecho la cuenta que tenemos este, de email, o bueno, mejor dicho eso Entramos desde la cuenta en el móvil o bueno, entramos desde la cuenta mediante este, lo que es en sí, en PC, Y nos vamos a formas de pago La forma de pago que vamos a poner va a ser la que hemos utilizado nosotros para comprar toda la vida en cualquier método Ok, antes de eso, sin hacer ninguna complicación alguna Si de primera ya les pide el país, ustedes van a poner Estados Unidos Ponen Los Ángeles, California, California es el estado, Los Ángeles es la ciudad y van a poner el número de PIN 9000, no perdón 90.001 Sí, 90.001 es el código postal de, este, de Los Ángeles, California Que les vendrá bien, por cierto, crean Esta recomendación les vendrá súper bien Luego de eso, pues este, si les pidió el país o algo por el estilo Pues no importa, no habrá problema Pero en el método de pago ustedes van a poner la tarjeta tranquilamente Pero la, la facturación ustedes la van a poner La dirección de facturación la van a poner en los estados o sea, la van a poner en los United. O sea, como que no viven en lata. Ustedes hagan de caso conforme a todo lo que están haciendo. Créanme, vale la pena. Bueno, luego de haber hecho la cuenta, luego de haber tenido toda la configuración perfecta, pues este, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a eliminar todas las cuentas de Google que tengamos y vamos a hacer que esta cuenta que hemos creado sea la principal del móvil o de la computadora o del emulador, si es que jugamos en emulador. Ok, ¿qué pasará con eso? Sencillamente, ahora ya tenemos activado toda nuestra, nuestra cuenta Y nuestra cuenta de Call of Duty va a ser igual, normal, no se preocupen El CP va a seguir costando lo mismo Lo único es que los code points van a ser más baratos Y sin el impuesto que cobran la mayoría de servidores de Latinoamérica Ok, luego de habiendo dicho eso y habiéndolo hecho eh, en buena manera Igual todos ustedes lo están viendo en video Luego de eso, pues nosotros nos vamos a la Google Play Sí, señores, este, luego de haber hecho todo eso nos vamos a la Google Play ¿Y qué es lo que vamos a hacer en Google Play? Pues activar el, los Play Points Los Play Points Esto es con lo que se gana los CP Los Code Points, señores Los Code Points gratuitos Nosotros en Play Points Tenemos varios niveles Desde el nivel bronce, plata, oro y platino Yo me encuentro en nivel oro ¿Y qué es lo importante de estos niveles? Me van a decir Cada vez que haces una compra Te gana un punto 100 puntos equivalen a un dólar Pero ojo no se preocupen porque a veces hay multiplicador de 6 o por 4. Yo recomiendo comprar cuando haya multiplicador de 5 o por 4 o por 6, que normalmente se hace cada vez este cada semana y también destacar de que conforme vas comprando vas subiendo de nivel hasta llegar al platino que es el mejor de todas las puntuaciones y también decir de que en el en el modo plata se ganan 50 puntos semanales se ganan 200 puntos semanales en lo que es en el premio oro y en el platino se ganan hasta un total de 500 puntos semanales solo comprando y adquiriendo cosas pero me está diciendo destro y dónde está lo gratuito lo gratuito ojo ahorita está hace no muy poco en ventajas no perdón en uso teníamos en muchas cosas entre ellas pues teníamos cupones de varios juegos pero hace muy poco metieron los cupones de Call of Duty Mobile a lo que es play points y tenemos cupón de 4 dólares, cupón de 20 dólares que es estimado por 2000 puntos y pues solo son 600 mejor dicho 600 este, play points yo hace no muy poco compré los 600 este, los 600 puntos y me dieron un cupón de 20 20 dólares y solo tuve que gastar 5 cuántos Call of Duty points Compré, compré 2.400. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero gasté? Solo gasté 5 dólares y los otros 20 dólares fueron gratuitos. Por eso es lo que yo digo, que aquí es donde entra el factor comprar y salir ganando. Cuando compras, cuando hay multiplicador, te van a dar más Playpoints y además de eso vas a ir subiendo tu rango de Google Play Playpoints. Desde bronce hasta platino. Yo me encuentro en oro y he subido muchísimo mediante cada compra que se ha hecho en el juego. Y además de eso he... Eh, Agarrado Hace no muy poco Porque ustedes lo estarán viendo en pantalla He agarrado 20 dólares gratuitos súper, súper, mega, ultra chetado Gratuitos en lo que es Call of Duty Mobile Y me he llevado CP gratis ¿Cuánto gasté? Gasté lo que son 5 dólares Que son 420 CP Yo gasté 25 en total Más el cupón Que eran 20 gratuitos para mí Al canjearlo Con lo que voy consiguiendo Que son Codpoint gratis Por eso el nombre del video Cómo conseguir Point gratis Me llevé una parte gratuita y solo tuve que pagar Una monetización y, y igualitaria Pero igual, si no querés gastar nada, pues solo gastás 10 dólares y 10 dólares del cupón Que en realidad serían eh, un total de este, 1660 code points. Pero recomiendo mejor utilizarlo así Si querés vas a ir juntando Cupones, entre cupones, entre cupones, hasta que llegues a los 50 o los, o los 100 Igual los puedes ir juntando los cupones y puedes comprarte code gratuitos Mediante las compras que vos haces en todos los juegos No solo en Call of Duty, tengo que decirlo, sino en toda la Play Store Esto solo es válido para Play Store En App Store no sé cómo sea, pero posiblemente haya también una este, optimización a nivel de sacar cosas gratuitas conforme vayas comprando. Es algo muy bueno que no sé por qué mucha gente no lo ha explicado. Pero a mí se me hace algo súper, súper chetado. Poder conseguir con gratuitos y tener point gratis y cuenta gratis así porque como ustedes ven yo no tenía points. y cuando ya pude canjear mi cupón ya pude llegar a la cifra de 600 yo recomiendo llegar a la cifra de 600 para sacarle el mayor provecho posible y conseguir los points gratuitos este no es un video fake ni nada es algo bien informativo para que ustedes lo logran hacer no se preocupen no le banean la cuenta su cuenta de Call of Duty Mobile no cambia ni nada por el estilo yo esto lo vengo haciendo desde hace ya un ratito pero hace poco fue que metieron los cupones de Call of Duty Mobile en lo que es el sistema de play points de google Play. se los recomiendo mucho, señores como siempre la verdad vale la pena se los recomiendo a muerte espero les haya gustado el video. como siempre un like en la suscripción se agradece mis queridos cracks cualquier duda que tenga en la barra de los comentarios discord gmail o bueno instagram eh, Contesto más vía por discord si comentan en mi discord o, con, o por vía instagram que estoy más al tanto de las cosas tengo que decirlo bueno sin más me despido de los que a la 13 14 me los acompañe adiós